bueno bueno bueno ayer hice un vídeo que es básicamente lo mismo que voy a hacer hoy lo único que ocurre que eh, dije algo que no debería haber dicho y aunque uso ordenadores desde el año 83 con 15 años aproximadamente en el trabajo eh, nunca he editado vídeos nunca me ha interesado editar vídeos y no sé editar vídeos por eso lo estoy haciendo nuevamente Como básicamente sé lo que quiero decir Tengo aquí una especie de mini chuletita Pero bueno eh, Voy a comenzar con una pequeña anécdota Que le sucedió a alguien Ese alguien era yo y mi madre eh, A mitad de los años 90 Un señor llegó a casa de mi madre Vendiéndole una, una especie de curso para inglés ese señor no fue requerido, se presentó en la puerta de mi casa, le ofreció un curso, la engañó realmente. Lo que, lo que pasa es que allí había un, un contrato firmado que no tenía nada que ver con lo que él había dicho. Él había dicho que era un curso que era prácticamente gratis, que se lo ofrecía por una promoción especial, que tendría un coste mínimo de unos tres meses de, de, de cuotas a tres, a, a tres meses. Por eso. Requería la cuenta bancaria y un pago inicial mínimo de 5 o 10 mil pesetas. No sé lo que era. Total, que me leo el contrato y el contrato al final acaba con una cuenta total de 200 mil pesetas. Hablo de hace más de 20 años, eso era un dineral. Eh, para hoy, para los que no entiendan, 1.200 euros. Bueno, el caso que yo sí conocía que la existencia de una directiva comunitaria que se transpuso al. En Derecho español Y si norma A ver Creo que es la ley 2691 Sobre negocios realizados fuera Del establecimiento mercantil Esa ley Entre otras cosas Disponía de un Periodo de desistimiento Periodo que era inferior al actual Y que tenía otra denominación Pero que puede leerse en su exposición De motivos Creo que era el primer párrafo donde se describe para qué se hace aquello se hace para resumo no se hace básicamente para promover el, la venta fuera de los establecimientos eh, mercantiles y para facilitar al consumidor cierta confianza en ese tipo de compras hoy sería internet en esa época básicamente sería radio televisión y teletienda por ejemplo eh, sir, y para... bueno, el caso es que esa ley, como era un señor que llegó a nuestra casa no había sido solicitado, entre otras cosas no informó de esa etapa de revocación no, ni siquiera aparecía en el contrato yo intenté usarla claro, no me hicieron ningún caso acaso, evidentemente al final lo que ocurrió, que yo tuve que acercarme por la, eh, por la empresa, que además estaba cerca, estaba en Málaga, les envié un puro fax, les dije lo que había, en esos momentos era socio de la OCO, en fin, podían hacer alguna acción de cesación, y les expliqué que, entre otras cosas, les demandaría y seguramente eh, me querellaría contra ellos por estafa. Al final nos devolvieron el dinero, bueno, lo que quiero decir con esto Es que la, la antigua revocación o la, o la actual O el actual desistimiento Proviene no de esa No de esa directiva Esa era una directiva del Consejo Ni siquiera viene lo que hoy Conocemos como la, como la LSSI, que es una ley Sobre la sociedad de la información Y de la Y, de la, y del comercio electrónico del 2002, basado en una directiva, del 2000. En este caso no es únicamente del Consejo como el anterior, sino del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo. Perdón, del Consejo de la Unión Europea, porque el Consejo Europeo es una institución que además ni siquiera es comunitaria. Bueno, el caso es que este tipo de legislación existe no desde el 2002, no desde el 91 No, no, no, no Existe desde los 80 Que es cuando empezó la comunidad A defender los derechos de los consumidores y usuarios Para la confianza en la, en la venta Fuera del eh, establecimiento mercantil Para radio, televisión Y eso es ese mismo, de, ese mismo tipo de confianza Esa naturaleza jurídica en la que se basa Esa defensa del consumidor es lo que rige hoy en día Es la misma base Lo que le quiero decir ya concretamente a Chocón Que por favor lo mire Rectifique Cambie y lo haga correctamente eh, Esto que tengo aquí A ver que no se vea el numerito Es una cosa que les cambié ayer de Amazon Que fue un procesador Ni siquiera lo habría de más <coughs> Para comprar otro mejor eh, Usando ese mismo desistimiento que ellos además te lo. No simplemente, no simplemente te dan un mínimo de 14 días, sino que te dan más. Es Amazon. Vale. Bien. Por favor, rectificar. Hacerlo bien. Eh, os voy a dejar aquí a H.O. con una sencilla página donde cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento especializado puede leerla. Que además, si no, si no recuerdo mal, eh, está patrocinado por la eh, Comunidad de Murcia donde se explica qué es y cómo funciona. Eh, no recuerdo la página exactamente, en fin, es que la vi hace, hace unos días. También, si tenéis alguna duda sobre este tema, yo entiendo que confiéis en vuestro abogado, que como es lógico, es un profesional... Y la confianza en tu abogado es muy importante. Vale, yo eso lo entiendo, pero si necesitas algún otro abogado externo especializado en una temática distinta que el tuyo, no sepa o no sepas muy, muy, muy bien, siempre puedes consultar a otra persona. Voy a dejaros el, el link a un usuario de Meniame que además es un abogado que se dedica al derecho mercantil que está en Murcia Por si queréis verlo En fin Os inscribís en Meneame saludos Carmen Ripio, etcétera. etcétera eh, Te escribes, Le consultas Le haces la propuesta Se la pagas Y punto A Caminero Geek eh, Ya te escribí un correo En el que me sentía especialmente Avergonzado y apenado Por lo que algunos usuarios Están haciendo y están diciendo contra ti haters hay siempre, y los haters se apuntan a todos. sin embargo, si tú te fijas en tus en tus comentarios, en tu canal, gran parte de esos comentaristas, de esos usuarios normal como yo, como cualquier otro, o incluso Felipe38, Lula Chincún, como sea, te están haciendo críticas razonables, están cabreados, están mosqueados... Dicen que son suscriptores, que por favor, no sé cuánto. Rectifica, piénsalo, cálmate, y rectifica. Yo, como usuario de internet, como antiguo usuario de tu canal, te lo recomiendo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, creo que ya está dicho básicamente todo. A ver si veo el guioncito. Te y... falta David. Ah, bueno, David. David, eh, muchísimas gracias. a ah, David. Es curioso. Porque yo no uso Android, yo uso iOS, excepto un pequeño Chayomi, saludos buenos. Un pequeño Chayomi que, que él además lo comentó porque no sé si se lo había comprado a su madre, no lo sé. Creo que sí, eh, hizo ese ese matiz, teléfono de 60 euros, sencillo, simple, que lo compré para eh, oír podcast en casa, pero siempre básicamente uso iOS. El caso. Es que a pesar de que no uso Android, de que no uso iOS sino Android, me encantó... Eh, uy, aquí hay que frenar que nos van a dar por detrás. Me encantó el vídeo, los vídeos, me encantó el canal, me encantó la idea porque retomé los antiguos tiempos de Internet cuando yo empecé en el año 96, cuando, cuando empecé en el, en el 96, donde la... Las comunidades en internet se, de, se dedicaban básicamente a ayudarse unos a otros Porque aquello era fin de o, o como fue en el 2000 con los foros En el 2003 con, con los foros En el 98, en el 97 con las listas de correo Con las TBS sí. Total, me encantó verte Me encantó ayudar y ver como cientos, miles de usuarios Que tenían algún problema con una ROM Con los procesadores Con, con mil cosas Tú te dedicabas a resolver los problemas Personalmente en los seminarios O dar explicaciones Que yo además no las había visto antes Y creo que me muevo un poquito en este mundo ¿eh? Bueno, me encantó Por eso, todos los vídeos Que tengo en mi canal, salvo uno Son tuyos Porque te cerraron el canal y yo digo Estos vídeos los tengo, voy a seguir compartiéndolos con la gente Porque realmente ayudan Ayudan a los usuarios De la plataforma y bueno, creo que ya está todo Me estoy extendiendo enormemente No voy a hacer ningún otro vídeo eh, Bueno, no sé Ni idea. Vale, ya está eh, Sed felices, sed buenos A ver si podéis llegar a, un, a algún tipo de arreglo No lo sé yo me, yo me siento mal por mil cosas Me encanta que el tema de los publicitubers Haya salido al final a la luz me encanta, un buen Publituber, yo debajo pondré algunos canales a los que les agradezco toda esta información, de hecho hay un canal que ha cerrado, que se llamaba, además de existimiento, que era un tipo que sabía una bestialidad porque se dedica al comercio electrónico, es que yo mismo he comprado cosas desde el 2000, desde el 2001, en 2002, en una tienda que no recuerdo el nombre que estaba en calle Velázquez, en fin... Y ese ha borrado su canal Y contaba las experiencias de cómo funciona el sector Bueno, muchas gracias a todos Y no suscribáis a mi canal No me interesan Yo cuando publique algo Serán cosas variopintas que no tienen nada que ver Este canal no tiene ninguna temática En concreto, los comentarios sí os digo que están capados Porque el otro día uno, uno vino Me llamó subnormal Más ocho comentarios que puso por otros vídeos más desde lo de David, hijo de fin. y yo pues si vienes a comentar sobre la temática bien, si vienes a insultar, mal si vienes a hacer foro chat, mal, hay cientos, miles de canales donde puedes formar follón, buscar sangre, aquí no, chao chao